¿Cómo convertirse en vendedor de nuestros productos? Bueno, en primer lugar, vendedor es una palabra exagerada. Utilizamos un sistema de recomendación. Cada persona puede empezar absolutamente desde cero, sin gastar nada en absoluto. Simplemente debe registrarse y empezar a recomendar nuestras granjas. Si estas recomendaciones se convierten en compras, él empieza a ganar comisiones. Todo es muy sencillo. Lo ideal, por supuesto, es que empieces a utilizar nuestra tecnología y hablar de ella en tu entorno. Y verás cómo tu carrera empieza a crecer de forma vertical.